Bien traders, bienvenidos, Nasdaq Ustedes, yo estoy trabajando, como les digo, solo los pips Miren el stop loss que tengo acá Hoy es día viernes Entonces tengo que ser consciente que es día viernes Esto lo logro con el tiempo, con la experiencia y con una metodología Que en realidad siga a los institucionales Esto es muy importante O sea, yo sé que puedes defender tu trade. Pero si tu trading no da resultados exponenciales, escalables, como cualquier negocio, no es un negocio rentable. Y al no ser un negocio rentable, mira cómo sigue subiendo. Pues obviamente, mira que es cuenta real. Yo voy por pips, yo pienso en pips. Porque al no ser un negocio rentable, entonces no estoy haciendo trading. Me hago entender... ¿Y cómo escalo ese negocio? Primero tengo que aprender a trabajar con una cuenta de 100 dólares. Luego tengo que aprender cómo subir esa cuenta. Tengo que tener una estructura detrás para subir esa cuenta a 300 dólares. Eso quiere decir que lo he subido tres veces más de lo que invertí. ¿Cuántos son porcentaje Yo creo que ustedes ya saben todo eso porque ustedes son muy buenos en matemáticas, ¿Cierto? Porque ustedes saben cómo hacer negocio. Entonces, si yo digamos agre arriesgo acá 30 dólares, ¿por cuántos estoy yendo? ¿Por tres veces esto? ¿Por dos veces esto? Eso es un negocio. Yo acá también puedo invertir 100 dólares. Pero todo depende de la cantidad de mi cuenta. Esto tiene que ver con el apalancamiento. ¿Ya? Si mi cuenta es de 100 dólares, trabajo 0.1... Y escuchen muy bien, 0.1. Si la logra subir a 200 dólares, quiere decir que la subí el 200%. Digo el 100%. 100%. Porque es el doble. El 100%, o sea, la dupliqué. Si lo puedo hacer con una cuenta de 100 dólares. Lo puedo hacer con una cuenta después de 200 dólares. Y asimismo lo hago con el apalancamiento. Súper importante esto. Esto es un negocio. Así yo pienso. En números. ¿Cómo puedo hacer números más rentables? ¿Cómo puedo hacer un negocio que me permita el momento? USDJPY. Yo cogí estos pips. 170 pips al alza. Lo vimos en una clase pasada Entonces la puedes ver Al final te aparecerá Las, La puedes ver cómo tomé esta entrada Entonces es importante esto Porque quiere decir que me hice 200 pips Si yo tengo 100 pips Para invertir ¿Sí? Esto es importante y puedo hacer una transacción de 200 pips arriesgando 100 pips o arriesgando 50 pips miren cómo yo pienso en números entonces cuánto entonces si arriesgue 50 pips digamos y fui por esos 200 pips manejando el stop loss y moviendo el stop loss para ir asegurando la ganancia en solo una operación ¿Sí ven? Lo sencillo que es, entonces ¿cuánto sería? ¿Cuánto gané acá? Tres veces más de lo que invertí. Esto es un negocio. Cada trade, por eso yo hago un comercio a la vez. Porque si un comercio a la vez me permite apalancarme, pero para esto hay que estar muy finito. O sea, hay que saber dónde gatillar y hay que saber con cuándo parar hay que saber muchas cosas porque hay muchas variables pero para eso está mi canal gratuito de trading institucional oficial en telegram pueden ir a buscarlo y ahí estoy enviando las proyecciones por ejemplo cuando entré ya luego pues en la madrugada este, estaba viendo el celular hasta que la cerré así de simple entonces viendo el Nasdaq si el Nasdaq sigue subiendo aquí cuánto en porcentajes me va a dar ¿Cuánto invertí? ¿Cuántos pips gané? pips, Porque los pips son el recorrido de un precio hacia otro precio. Como cualquier otro comercio. Por eso es que yo estoy cansado. Y cansado, literal, de ver cómo ponen órdenes así masivas sin tener un porcentaje de cuánto están arriesgando. O sea, no hay una matemática detrás de la lógica que están invirtiendo. Simplemente están entrando para ver si una cuenta de 100 dólares en menos de una semana la logran duplicar a 300 dólares y bueno no está mal pero la cuestión es uno esos hábitos de trading, luego esos hábitos de trading se te van a venir en contra, es lo único. ¿Sí? desde mi experiencia llevo enseñando años, me he topado con mucha cantidad de traders con muchas cantidades de cómo ven el mercado, cómo analizan el dinero por, o sea, hay algo detrás no puedes ir por dinero rápido es un negocio si yo tengo 100 dólares libres y ya sé cómo traer pues estos 100 dólares los puedo traer a mi trading a mi cuenta de trading cuando sea oportuno cojo estos 100 dólares los convierto en 300 dólares y ya cuando vea que el mercado ya está muy arriba y ya va a ser un retroceso muy fuerte pues puedo sacar mi dinero diversificarlo invertirlo en otra cosa y luego cuando vuelva a tener otra vez digamos 200 dólares y vea que el mercado ya va a ser el más impulso pues vuelvo pongo mis 200 dólares y digo, bueno esto con estos 200 dólares los voy a llevar mmm, a 600 dólares 600 dólares luego hago lo mismo cuando vea que el mercado ya va muy bien encima y va a ser un retroceso muy fuerte pues hago lo mismo, o sea, y es mi cuenta. Tengo mi cuenta de trading y voy diversificando y voy voy, voy moviendo el dinero. ¿Sí? Si ven cómo uno piensa como inversor, si, si yo ya saqué, si yo tengo una cuenta de mil dólares y yo ya le saqué el 600 dólares, presten mucha atención: 600 dólares, ya le saqué cierto? Pues cojo estos 600 dólares, cuando vea que el mercado está muy arriba, lo saco, diversifico, otro me lo gasto. Y así sucesivamente y luego cuando otra vez vuelva, o dejo 200 dólares de base en la cuenta y sigo trabajando. Todo depende. De lo que usted necesite el dinero, para dónde lo vaya a mover, si lo va a mover para una criptomoneda, si lo va a mover para otro lugar. Todo depende de cómo usted mueva el dinero, porque se llama como... ¿Cómo se llama esto educación financiera? Hay que saber qué hacer con el dinero, hacia dónde moverlo, hacia qué activos financieros moverlos. Entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla. Si tengo una cuenta de mil dólares y yo ya sé que 600 dólares, ¿cuántos en porcentaje? porcentaje, un negocio se mide por porcentajes, todos los negocios más grandes del mundo se miden por porcentajes, porcentajes, siempre hay porcentajes, si los grandes lo hacen, eh, uno lo hace, porque el porcentaje es lo importante. Entonces, ¿cuánto en porcentaje son 600 dólares? Saque su calculadora. Yo creo que usted se va a hacer el porcentaje, ¿cierto? Eso te lo enseñaron en el colegio básico. Pues a ver si los colegios no son tan malos para eh, eh, enseñar educación financiera. Porque te enseñan números, pero no los números para invertir y hacer más dinero. Que eso es lo que deberían hacer. Obviamente, pensando en diversificar tu capital. Entonces, si yo ya tengo 100 dólares, 1000 dólares... Y ya le saqué 600 y veo que el Bitcoin está muy bajo. Puedo sacar 200 dólares, e invertirlos en Bitcoin en un... O sea, puedo hacer tantas cosas y es lo que yo hago todo el tiempo. Por eso yo tengo una cuenta de trading. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes tienen una cuenta de trading, les va mal y la eliminan o crean otra. Cuando no debería ser así no debería ser así una cuenta de trading es una cuenta de trading es donde está la data de tu negocio miren cómo acá se va acelerando el precio entonces no hay necesidad de poner órdenes masivas como loco desesperarte tener pérdidas brutales no saber qué hacer no saber cómo gestionar mejor dicho sino in invertir una sola vez como lo harías si inviertes 100 dólares en un trade o invertirías como invertirías 10 dólares en un trader. Ir por 3 veces eso. Eso es un negocio. O ir por tres veces esto. Que serían 300 dólares. Solo es que le estás agregando ceros a la derecha. Entre mayor ceros, mayor volumen. Mayor volumen de dinero. Entre mayor volumen de dinero, me permite mayor diversificación. Por eso también puedes dejar una cuenta o una base, puedes hacer tantas cosas trader que eso es lo que yo te explico dentro de trading institucional elite en mi sala privada, entonces donde son solo 30 cupos límites, cuando los alcanzo, cierro y no vuelvo a abrir hasta que estos 30 cupos vuelvan a disminuir. Para contestarla a usted, a cada uno de ustedes, en el chat en privado que usted tiene conmigo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque soy tu mentor y te doy seguimiento. Es como si le pagaras a alguien por hacer ejercicio, porque te entrene y él solo te entrena a veces, pero no está pendiente de tu dieta, no te hace seguimiento. O sea, no te hace nada. Entonces, ¿para qué estás pagando? Para eso mira videos en YouTube. Yo te hago seguimiento. Para que logres esto. Para que logres encontrar el momento. Para que logres participar cuando es necesario. Para que entiendas los números. Para que entiendas el negocio. Literalmente. Entonces, si yo invierto 100 dólares, pues yo ya sé que estoy yendo por 300 dólares. En un trade. Para esto tendría que tener una cuenta por lo menos de mil dólares y saber que voy a arriesgar en cada trade 100 dólares. Es decir, saber que tengo exactamente 10 posibilidades para hacer trading antes de que se me acabe la cuenta de mil dólares. Si me hago entender, entonces si ya aquí gano, invertí 100 dólares y luego la llevo a 300, ya tengo 1300 dólares. Y luego en el siguiente trade puedo invertir en, para eso 50 dólares nomás, de los 300 dólares que ya gané, y luego a fin de mes me, re, me retiro con un dinero y me pago a mí mismo, yo lo que hago es que retiro un poco de dinero, digamos puedo retirar 600 dólares. Estos 800 dólares Acá les estoy dando una clase de educación financiera Brutal Van a ver cómo Traders de academias van a hacer exactamente Lo mismo en sus canales de Youtube Me encanta Me encanta porque Eso quiere decir que están aprendiendo de mí Los mentores Entonces 600 dólares 600 dólares ¿sí? Entonces yo cojo 200 dólares digamos es un ejemplo 200 dólares y los diversifico, los pongo en un activo financiero a largo plazo que estoy alimentando mes tras mes de lo que saco de mis 600 dólares pongo mi operación en break even en break even aquí esperando a que llegue a este take profit son aproximadamente 100 pips vamos a ver y voy a explicar cómo es que hice cómo es que tomé la entrada o más bien, ¿cómo son 100 pips? Entonces, ¿cómo es que yo realicé el análisis? 100 pips. ¿Listo? Y lo vamos a ver en el próximo video. ¿Listo, traders? Entonces, no olvides suscribirte aquí en el canal y activar la campanita de notificaciones. Porque si no activas la campanita, no puedes seguir estudiando de la par conmigo. ¿Listo? Nos vemos en Trading Institucional Oficial. Y si quieres entrar... A la personalizada donde están los élite, pues me contactas, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo video.